La señora Gloribel Polanco mostró su rechazo a la variación de medida que le fue interpuesta en el día de hoy por un tribunal del Distrito Judicial Duarte al señor Nelson Tavares, supuesto homicida del joven Dani Miguel Polanco de 16 años, quien fue encontrado muerto de varias cuchilladas a la orilla del río Jaya en la comunidad de Ugamba en un hecho registrado el 10 de febrero del año en curso. En el día de hoy es lo siguiente, yo soy la madre de un menor que encontraron muerto en la orilla de un río en Ugamba. El asesino estaba aquí preso y hoy me le dieron una garantía económica de un millón de pesos. Cuando ese señor lo que tiene son cuatro meses preventivos y hoy en la corte me le, de apelación me le dieron una garantía económica de un millón de pesos. Cuando lo siguiente, a mí me citaron el martes, el martes, el 20, perdón, el 20 se aplazó. Para el 27 el 27 la magistrada de la primera cámara penal le rechazó todos los presupuestos se los rechazó. incluso la medida se la rendió a tres meses más ellos apelaron para el día de hoy para el día de ayer apelaron entonces yo a las 9 de la mañana me citaron yo salí a las 5 y 23 de aquí del palacio supuestamente el fallo lo iban a valor en eso de las 11 de la mañana pues el fallo lo dieron a las 10 de la mañana sin yo estar presente. Yo no sabía nada de lo que se movió ahí adentro. Yo estoy sentada afuera en uno de los banquitos. Cuando voy y le pregunto a la muchacha de seguridad que está en la puerta, ya comenzaron. Me dicen, no, lo de ustedes es fallo y lo van a dar ahorita a matar. Pues cuando yo me doy cuenta que ya el fallo supuestamente ya lo habían dado, fue cuando todo el mundo salió de la sala. NTN, Arismendi Antigua.